¿Qué onda, amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte. Aquí estamos con el juego de DS, capítulo. Somos un capítulo de duende. Y uff, las cosas que les tengo que mostrar. Así que no me enrollo más. Ya que ya les expliqué todo el otro video. Así que vamos a darle. Tengo muchos secretos y cosas que aprendí eh, fuera de cámara. Que está hasta... porque. Hay cosas que necesito saber, si no, no puedo avanzar Estaba pensando, fuck, ¿y ahora qué? Este, ¿qué necesito hacer? ¿Qué? Bueno, pues ya estamos aquí Con nuestro endecito Y ya vi bien la historia, pues me equivoqué en otro video Esta no es la prisión de Santa Claus, ¿ok? Hay otro mapa En donde sí dice el mapa de Santa Claus Pero es como después de eso Después de que escapamos de ahí Lo he intentado ver para comprarlo, pero no sé que tiene Epic Games Que siempre tiene un error, de que cada vez que intento Comprar algo, dice Nel no puedes, no existe la página, cállate Digo, bueno, está bien Así que, pues, con esto me conformo de que Pues, al es escaparnos de Santa Claus Tenemos un atalizaje pososo aquí Y todas estas biches no tienen idea De quiénes somos Y no nos creen que somos unos duendes dicen, ah, estoy mintiendo, bueno Y ya Y bueno, esta vez este, no les voy a mostrar Todo el proceso de De las rutinas y todo eso Nada más las cosas chidas que vamos a hacer Que está aquí una pinche donde tenemos que hacer un buen de cosas. Así que bueno. Para empezar. Tengo un buen de crafters nuevos. Que te voy a Como por ejemplo. estos es de aquí. Eh, uh, bueno. ya veo todo. Así que bueno. Nuestro objetivo de hoy es. Bueno. Uno de nuestros objetivos de hoy. Es que les voy a enseñar. Ah. Sí. Otra, otra. Un bate de madera. Que conseguí hace, rato, hace un rato. Porque necesitaba una potente. Y ahorita vamos a mejorar esa arma. Otra cosa que tenemos que hacer. Mmm, ¿Dónde está? Es como unos alicates. Sí. Hay que hacer unos alicates, ¿ok? Que es con dos de lima y con cinta americana No lo están viendo aquí, tampoco yo lo veo Pero pues, me acuerdo del crafteo Que aquí más o menos, les digo que veo mi cámara Más o menos transparente Y se habla bien Dos de lima y dos de cinta americana Hay que conseguir, para poder este, ¿se acuerdan de la parte de los renos, ¿no? Esa pues, estaba como Envallada con cosas No, tiene una reja, ¿ok? Y con esos alicates Podemos romperlo Nada más que, lo malo es que está fuera y tenemos que ir de noche Porque ahí las torres de vigilancia no funcionan tan chido Ah, y también recuperé nuestro uniforme de guardia que... Por suerte alguien me lo pudo vender Y también pueden ver que... Tengo dinero a más no poder, pero también me he salido de mi trabajo Así que... Oh shit, no, no, no, no, no. ya la llegué no Bueno ajá Tengo un buen dinero y, como les dije, vamos a conseguir otro trabajo para ver qué onda. Ahorita los que más me interesan son estos dos de aquí, que están aquí. Por estos cofrecitos, que quién sabe qué tienen, pues bueno. Ahí después veremos, ¿ok? Este es de ropa. Ajá. Así que no me gusta tanto esa idea, pero este que es de metal. Sí me interesa, porque puedo conseguir varias de estas placas de metal. Y puedo hacer algo chido con eso. Ah, también estoy me estoy mejorando tanto mi me perfil para no ser tan débil, porque... No manches, vi, y era el más débil de todos los, de todos los prisioneros ¿Qué digo ¿ven? Bueno, aquí vamos a cortar y ahorita les voy a enseñar una cosita De que, espate, a ir a mi celda primero porque si no Me voy a tener que desnudar, sí Pero es para una buena causa Y lo van a ver a continuación Así que, 3, 2, 1 Me quito la ropa, ah, perdón. Guardamos el traje de policía aquí Porque, al parecer no me lo ven ahí, pero está bien Ah, quitamos la ropita nos fuimos en crafteo antes de que venga la policía Uno que aprendí es que es con tu uniforme Con cinta Y ya puede ser este una almohada, un libro O una placa de metal para hacerlo bien fuerte Y nos da como cierto tipo de defensa Según con la placa de metal es la más dura Shit A ver, creo que con nuestro uniforme no pasa nada Así que... Ah Vamos a conseguir una almohada A ver si así conseguimos hacer algo, no sé No, o un libro, sí Vamos a farmear un libro pero antes de que se vayan los guardias Vamos a farmear Vamos a farmear A ver si conseguimos Que asco Tiene aquí una cosa Necesitamos un libro Que es como lo segundo más fuerte Pero Estaba bien Era una placa de metal Pero bueno Aquí esta cosa A ver si equivoca O no sé si porque tenga El uniforme de donde Tenga que ver algo que, que Ah Tenga algo que ver Uh Ah y otro captor que les iba a enseñar Pero espérense Uno es para crear una palita. Que primero pues, necesitamos esto. Y bueno. Hasta el momento está ahí, ok. Todo bien. Entonces seguimos con. Ay, aquí tenía un libro. Bueno, malte sea. Eh. No. Ya me acordé para qué iba a ser. Creo que el uniforme va a valer shit. Porque aquí tengo planeado otra cosa. Y es. Hacerme un arma. Así que watch it. Watch. It. Vamos a hacernos una más potente aquí, no. Aquí. Sacamos el bate. Crear. Esto, con esto y esto y, y por qué no pasa nada Ok, fisteros ya volví Y creo que ya vi la razón de la por qué no funcionaba Mi crafteo Y es que necesito más inteligencia Si ven que los crafteos Tienen como cierto nivel de inteligencia Que tengo que cumplir bueno, okay. No me lo dice, pero Si hay unos que tengo que ir cumpliendo con cierta inteligencia y al parecer para crear el arma que yo quiero necesito como 75. Y pues aquí estaba dándole. leyendo libros y en internet hizo más fácil. Y a ver, ¿cuándo tengo? Vamos a ver si es cierto. Bueno, qué bueno que hace el guardia Así que vamos a darle. 1, 2 y 3. Y no, ¿por qué no pasa nada? Es que no entiendo. Oh. Ok, ya. Intento 3 Para conseguir el bate de metal con picos. Ya vi. Ahora sí bien. En qué la regué. Y es que no se craftea con el bate. Y esto un pedazo de... De madera, como dice para craftear el bate normal, pero ahora he agregar los clavos. Así que vamos a farmear. O si no, vamos a esperarnos a. Déjenme saber policía para robarle. Ah, Adam, es que no manches. Se va a despertar. ¡Ah! Ya. El pegamento creo no lo ocupo en esta posición. Así que. Ok. Eh, escena. Ok. Ahorita. Creo que después de la cena trabajamos, no me acuerdo. Pero eso sí. Acuérdense de que cuando diga tiempo, de sé, bueno, no van a ver, olvidarlo. Pero cuando tengamos que trabajar algo así, hay que ir rápidamente al taller de metal, pero si me quedo mucho tiempo caído, es que me quedo pensando así como analizando. Pero bueno, ajá, hay que ir a pegarle al... Daniel... paste creo que se me va? El que tenía nuestro trabajo. Y pues, para conseguir metal, que es una pieza muy importante. O si no, creo, también si le robamos al que trabaja el de la madera... Ya, con eso podríamos hacerlo bien Porque si no voy a quedar sin dinero Y no, eso no lo necesitamos hacer. No, No, no, no, el obtenedor está muy chido Pero... Hmm, aquí dice ocio O lo que significa, ¿no? Hay que pegarle, pero antes... Listo esto, listo esto, listo esto No sé por qué, lo necesito, lo necesito No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito no la necesito, no la necesito, no la necesito. La necesito. Rápido, rápido, rápido. Hay que pegar la triste, hay que pegar la triste. No sé, sí, pero vamos aquí rápido, lo emboscamos en la puerta. Y listo, no, no, no, no, no, no. no corre, corre. Me tiene que atrapar, ven, ven, sí, sí, sí. Inconsciente, Tasty, tengo que escaparme hasta que pues, no hasta que, hasta que. ¡Ah! Déjeme vas. Maldita sea. No. No. Tasty. Sí, inconsciente, ok. Me lo llevo. No, no, no. Sí, me lo llevo. Ah listo, listo. Creo que los huevos han pasado de mí. Listo, listo, listo, listo. Solo tengo que ir corriendo. Es que que no me vean, que no me vean, ok, ok. Por esto es muy importante mejorar la velocidad porque siempre sí puedo escapar. ¿no? Aprovechando, ¿no? Causa, maldito Bueno eh... ¿Qué procede, hermanos? ¡Oh! No sé, me lo voy a llevar No, no, no, no, no Quiero despertar No, hay que pegarlo Sigue pegando pégale, pégale, pégale, pégale ¡Pégale, Uy, uy, uy, uy, uy se va a matar! No, no, no, no, ¡Tengo cuatro de vida! Y estoy llevándolo. Bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, trabajo ya pues, ya pues. Uno lo dejo, ahí está. Ya, ya, ya. Supongo que ya no cumplió su cuota. Ya no cumplió su cuota. Fíjame paz. Fíjame paz. No, es que ya valió. No tengo mucha vida. Fuck. Listo conseguir más fuerza. Soy muy débil. Para los que están aquí, soy muy débil. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer? Aquí está. Mm... Ya. Lo que quería hacer era. Me sacó la ropa otra vez ropa, cinta, libro, no entiendo, no entiendo, vamos a pegarle a alguien, no, ¿sabes qué? ya, basta de pegarle, basta de violencia, se supone que es así, ok, créeme porque ustedes lo pueden, lo hice en otro mundo que tengo aparte y si sí sale, uff, ahorita estaba jugando y me aparecieron, aquí me están vendiendo otras instrucciones, últimamente no sé por qué, el juego me está regalando demasiadas instrucciones, y bueno, es bueno para nosotros, porque así nos da más cartas, se nos da más ideas, y no tengo que ir buscando en la wiki o algo así para... Ver más o menos cómo se hace, así que, a ver Instrucciones, vamos a ver qué contiene Cuchillo de vidrio, fragmento de vidrio americana aquí de Ligor, aquí ya 30 intelecto. Y yo, pues Lo no sé más inteligente, pero sí tengo Que mejorar varias cositas Si quieren, esto lo voy a mejorar por de cámara, así que No se espanten si en el, la tercera parte De esta cosa ya tengo todo al 100 o todo así Porque es muy aburrido Que lo vean, así que nada más está haciendo que sí, sí, sí me O sea, de repente sí lo voy a hacer Aquí, pero De momento con una pausita y bueno, eh, ahorita, acuérdense que después, es temprano, ¿ok? Empezamos con eso. Y después de este desayuno, hay que ir a golpear a Tiste otra vez. Pero sin que los guardias se entrometan. Pero bueno. A ver si podemos hacerlo. Es que otra vez porque en su lugar de trabajo estaba ahí, un guardia entró y salió rápido. Así. Era imposible. Así que bueno, hice lo que pude. Y si no, mira. Si en esta no sale, ya cuando vaya mejorando mi fuerza, porque también si mejoro un puesto, eso aumento la vida. Eso me ayuda. A ver, Daisy, te Daisy, Daisy, Daisy está enojadísimo. Porque mira, eso de que está en naranja es que me odia. Antes estaba en rojo, pero le regaló unos cuadros para decir: Estamos bien, bro. Y ya. Pero bueno. Mm. Ah, no, espérate. Tiene fuerza 65. Y yo. Estamos igual de fuerza, no a la misma velocidad. Pero yo tengo un arma y no. Así que, a darle, a darle, a darle. Corre, corre, malta, o sea, los guardias están. Entre ellos, entre Tasty, tasty. Tasty. Ah, ¿sabes qué? Lo voy a emboscar aquí, no vale, shit. A ver, aquí, tasty, tasty. Tasty, tasty, no, vas a trabajar hoy. No vamos a trabajar hoy, no trabajar hoy. No a trabajar hoy, no vas a trabajar hoy. Te voy a llevar hasta la shit, hasta la shit. Ahí te quedas. Se te moverte. Me se Me no se sé, parezco... no sé, no Estoy. No manches. Bueno, se levanta. Ahora sí. También lo malo es que si está en rojo, pues. ¡Fuck! ¿Me has traído comida? Sí, porque así me curo. Pero bueno, ajá. Sé que si si está en rojo, cuando me lo encuentre de repente va a ir a buscarme a pegarme. A ver si. Oh, oh, oh, no te puedes quitar. Y ahora sí, si, si quieres, pate, pate, pate, pate. Todo esto va a pelear, estoy esto va a pelear. Venga. Uh, uh. A ver si ¿sí me quita la vida todo. <risa> Fuck, me río, no sé por qué Pero bueno A ver, hay que valorar la shit Más a la shit, más a la shit su trabajo Ya pues, ya, ya, aquí lo dejo, ya, ya, ya Porque es que no torre vigilancia, vigilanza, bonita sea Bueno, a ver si pasa por favor ya la hora en la que tenga que trabajar Y ya no haga su cuota diaria Que la haya regado Que me den el trabajo a mí, por favor Ya después le regalo un buen de cosas, lo que quiera Pero está bien A ver, si llega a su trabajo Gente vestida de elfos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 no sé por qué está haciendo lo más tenso que he hecho Pero bueno ¡No, no, no! ¡Vaya a trabajar! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Debido trabajar pero con esta visita no cumplí su cuota diaria y así que... Por favor ¿Solicitas de este trabajo? ¡Gracias! ¡Ahora somos parte del taller de metal! ¡Ja! ¡Tasty! <risa> ok, tranquilo, tranquilo <risa> Vamos, eso se está yendo bueno, sí, me la. Okay. Esto lo voy a censurar. Esa cosa que voy a de decir me la voy a censurar, pero bueno. Ok, ya volvimos con los trabajos. Esto es hacer este taller de metal. No sé cómo va esto, pero bueno. Son las matrículas. Tengo que hacer. Eso sí la voy a regar muy pronto, hermanos. Ah, no, ya. ¿Y esto aquí? Ah, perfecto. Okay. Este es que es un trabajo nuevo que nunca había hecho. Así sí, nunca había hecho. Así que bueno. Eh, vamos a hacer matrículas, ok. También visto una cosa. Que... Ay, pero es que... Al estar jugando y comentar es muy complicado. Pero bueno. Les diré. Ya se me olvidó que iba a decir. No me toca revisar senda. Así que puedo escaparme. Bueno, todavía no. porque Todavía no me sirve todo el plan. Pero poco a poquito estoy avanzando, ok. Ahorita ya es de noche. Y les puedo mostrar qué estoy haciendo en mi plan cosas que he aprendido que me pueden ayudar mucho en el plan. A ver si no me, no me atrapa porque normalmente así va a ser, ¿ok? Me van a atrapar muchas veces, pero poco a poquito estamos avanzando en ese plan. Y esta pala pues es una que conseguí, no me acuerdo de quién, pero pues, Por alguien la había conseguido, pero también puedo, digamos, cartear una. Así que no se preocupen ya, los alicates ya no los puede conseguir, pero... Todavía están en proceso porque todavía no podemos ir a donde están los renoscos por acá. Bien, mi plan es este. Uno. Tenemos dos avenidas, ¿okay? Estas sabanitas... lo poner aquí... Y wow... Ahora nadie sabe que estamos aquí... Bueno... Eh, en teoría, ¿ok? Es que... Es muy complicado ahorita el problema porque no lo no he ocupado... Bueno, ya ven que soy un tipo pero bueno... Tengo un muñeco... Y miren lo que tengo aquí escondido... ¡Tarán! Es un hueco... Así que... Vamos a, a darle... Y supone... Ahorita en este hueco que acabo de cavar Puedo cavar Bueno, sí, obviamente Y hacer un camino hacia donde están mis renos Pero ay, me da un miedo esto Porque siempre me atrapan, no sé cómo Pero ok, me atrapan Así que bueno, voy a ir consiguiendo tierra Y tengo que tener cuidado con los policías Normalmente, no sé si hacer esto de noche o de día Porque de día tengo cierta visibilidad Afuera ah, Pero ahorita no, pero no Y es se me va a gastar la pala, pero bueno Ya están viendo ¿Qué dice? Debes apuntalar qué? Apuntalar el túnel. Y se me rompió la pala. Ok. A ver si puedo. Hay que. ¡Ay, oh, Me da miedo. A ver. Estos fisteros. Hay que salir. Y por suerte nadie nos habrá visto. De los uno ya. ¡Uf! ¡Uf! Uf. ¡Misión cumplida, fisterosa! Vamos poco a poquito, nada más falta, bueno, por afuera tengo que ver el trazo que tengo que ver, este, para llegar a los renos, y ya con los alicates que he creado, pienso cortar eso, y también usaré un traje de policía para que no me vean, se supone que las torres de no están tan activas de noche, pero con el traje de policía, los alicates, esta túnel, uff, lo que vamos a hacer, espero que les haya gustado, denle la experiencia y todo lo que quieran, y que sigan aquí, adiós.